señorías, representantes de Treviño, Ongi, Etorri, Etam, Yasker, etor señorías, el contencioso de Treviño, parte de la demanda del condado de Treviño y de la puebla de Arganzón, que son los dos municipios del enclave de Treviño, para integrarse en el territorio histórico de, de Araba, Álava. Ha sido una demanda sostenida durante largo tiempo, reiterada en multitud de ocasiones en distintas épocas y ha sido varias veces consultada directamente a la ciudadanía, manifestando esta de un modo inequívoco y, por amplia mayoría, su posición favorable a la misma. Señorías, es inadmisible que en el año 2017 sigamos arrastrando debates de esta naturaleza, anacronismos administrativos y bloqueos institucionales, mientras hay varios miles de de personas que se ven discriminadas en el acceso a los servicios públicos. La voluntad de la ciudadanía de Treviño no responde tanto a cuestiones identitarias o culturales que también, sino a cuestiones de carácter práctico y cotidiano, vinculadas a derechos básicos como la salud, servicios sociales o la inversión en infraestructuras. La prestación de servicios mediante convenios es útil, pero eh, siendo una situación eh, territorial, obviamente no provisional, sino que requiere de una solución definitiva, deberíamos dársela. Esto eliminaría esfuerzos que tienen que realizar las dos diputaciones implicadas, tanto la, la burgalesa como la alavesa, y errores que se cometen en la planificación y en la ejecución. Pero lo más importante es que esta discriminación en la prestación de servicios ha dado como resultado que hoy las personas que viven entre Viño se sientan ciudadanas. Y ciudadanos de segunda en su propio territorio. Y, señorías, a nadie nos gusta sentirnos ciudadanas de segunda. Miren, señorías del PP, la semana pasada, en la, el, el pleno pasado, en la interpelación, la vicepresidenta dijo que no eran ciertos los aspectos sobre la diferencia de calidad que reciben los ciudadanos entre Viño. Pero, miren, el miércoles pasado, el 20 de septiembre, se debatió esta, este, esta, a este respecto en Juntas Generales de Álava y les voy a a leer la enmienda que presentó la portavoz del PP en Juntas Generales. Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Federal de Álava que, en colaboración con las demás instituciones competentes de la comunidad autónoma vasca de Castilla y León, desde el diálogo y la lealtad institucional profundicen en los acuerdos interinstitucionales para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Treviño en materias tales como servicios sociales sanidad, educación, infraestructuras, cultura, agricultura, medio ambiente, transporte y demás servicios a fin de equipararlos a los alaveses. Todo esto entrecomillado, ¿eh? Equipararlos. Luego, estamos de acuerdo en que los servicios que reciben los treviñeses no son los mismos que se reciben en Álava. Y, además, estamos de acuerdo en que hay que darles una solución. Creo que, por tanto, el Grupo Popular estará de acuerdo con esta iniciativa y que, en consecuencia, de los prestados Juntas Generales de Álava. Arazuari konponbidea ematea. horriburus buruz egiten dugu. Konponbide soluzio batek nahiz, eta simplea izan, eta sinplea akordeo, izan, elkarsketa eta akordioak beraz ditu. Baina ez da arazo praktiko bat soik. baizik eta identitate arazo bat eta Treviniok mendetan zehar behin eta berriro erabakitzeko eskubidea eskatu du. Arabak sentitzen dira, eta araban Trebinioz hortzigarren guadrilla dela sentitzen dugu. Irritarrek bere ordezkadiak aukeratzen dituzte bere arazoa konpon et eta gure treviño Trebinioen biztan lei bizitza obetzeko konpon ematea. Miren, es una cuestión también de respeto al derecho a decidir y de respetar las decisiones de la ciudadanía y no de tutelarla y no de tratar a la ciudadanía como si fuera menor de edad, en Treviño, en Cataluña o en cualquier lugar, señorías. Como hemos dicho ya, nuestra propuesta pasa por facilitar un acuerdo político que busque ofrecer garantías a todas las partes y que ponga en el centro la voluntad y los intereses de la ciudadanía, en este caso los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas de Treviño. Solo es cuestión de voluntad política, de ponernos a trabajar en una propuesta que sume a las instituciones implicadas y que, mediante diálogo respetuoso, alcance un acuerdo de solución al problema, dejando de lado los intereses partidarios y primando las necesidades de la ciudadanía de Treviño. Por último, quiero agradecer a los ayuntamientos de Treviño y Arganchum las iniciativas que iban a cabo y a los habitantes de todo el enclave su tesón en esta larga lucha en la que siempre nos encontrarán a su lado. Treviño es da Araba isango, y Sango. Y San Treviño, Arabada. Es que Ricastro. Muchas gracias, senador La Palencia. Por el grupo...